Hola a todos. Bueno, esta semana vamos a hablar un poco de los cuerpos de agua que eh, conforman nuestro planeta. En particular, ustedes se han elegido como tema de la semana de los, los océanos, pero vamos a hacer un, un breve, una breve descripción de qué volumen ocupan los océanos y los demás cuerpos de agua. En particular, sabemos que los océanos ocupan aproximadamente el 97% de eh, todo el agua que tiene nuestro planeta. Del restante 3% tenemos eh, aproximadamente el 2% de este 3% restante es eh, agua congelada, ya sea en cajetes polares o glaciares. Ahora, de este 1% restante, el 98% de ese restante es agua eh, en, el, en acuíferos, en aguas subterráneas, y eh, lo, que, el, lo restante, el resto, es eh, directamente aguas superficiales, ya sean como ríos, lagos, etc. Entonces, ahí vemos la importancia... ...de eh, lo que es cuidar el recurso directo nuestro, que es el agua, eh, el agua dulce, que es este 1% que tenemos accesible. Ahora vamos a hablar un poco, eh, enfocarnos sobre los océanos y su importancia. ¿sí? Voy a destacar dos característ características importantes que tienen los océanos... ...y eh, qué influencia tienen en a unos procesos físicos de la Tierra. En particular, eh, lo que hay que entender, principalmente los océanos, es... Eh, cómo se forman estas corrientes, las famosas corrientes oceánicas, que es básicamente el transporte de agua de un lugar a otro, ¿sí? eh, a partir de estas corrientes, que tienen su origen principalmente en, bueno, en los vientos, en, eh, en diferencias de temperatura en el mismo océano, cambio de salinidad y mareas, ¿sí? mareas a atracción gravitatoria del Sol y la Luna. En particular, lo, el motor que, que, que impulsa esta, estas corrientes es la radiación del sol que calienta el, la zona del ecuador, eh, que es la, la, zona que mayor, eh, de la zona del océano que mayor calor absorbe del sol. Entonces, esta diferencia de temperatura hace que el agua se empiece a mover, ¿sí? a ir de un lugar caliente a uno frío y del, de la zona fría a la zona caliente. Ahora, esta trayectoria que va a tener el agua no es, eh, no es eh, recta, ...sino que se va a ver desviada por un efecto que se llama efecto de Coriolis. Este efecto es muy conocido también en el área de la meteorología... ...ya que eh, el, el aire se comporta muy parecido al agua, ya que es un fluido... ...y eh, las trayectorias que tienen eh, el aire y el agua se ven desviadas... De, por, una, ...por la inercia misma que tiene la rotación de la Tierra. ¿sí? La trayectoria que va a seguir un, un, un cuerpo de agua... Eh, no va a ser recto y en particular en el hemisferio norte el agua se va a ver desviada hacia la derecha constantemente generando eh, que su movimiento sea eh, principalmente de forma eh, a favor de las agujas del reloj, o sea de forma horaria y en el hemisferio sur se va a ver siempre desviado a la izquierda, o sea va a ser siempre en movimiento en contra de las agujas del reloj ¿sí? eh, de forma antihoraria. Esto lo que genera ahora la importancia de esta característica que lo que genera es que el agua caliente que está cerca del Ecuador se va a ver transportada de, eh, hacia las zonas de las costas este de los continentes. En particular, si nos enfocamos en América, vemos que la corriente, la, las principales corrientes van a, a, partir, de, eh, van a, partir, de, a partir del de Ecuador eh, más calientes y van a calentar las zonas este. ¿sí? Y en particular las zonas oeste, las costas oeste de los continentes, Van a, ser, eh, van a tener corrientes más frías que provienen de los polos. ¿sí? Y esto justamente tiene una influencia directa en el clima, generando que las zonas este, las costas este de los continentes sean más calientes que las costas oeste. Podemos tomar el ejemplo de Estados Unidos, en eh, la costa oeste en California, en la costa este en Florida, vemos que a una latitud bastante parecida, eh, la costa este, obviamente, Florida, es mucho más cálida, el clima es mucho más cálido. Y esto es principalmente debido a una, la famosa corriente del Golfo, ¿sí? que es una corriente que viene del Ecuador y, y entra por el Golfo de México. Esta corriente, además de calentar las zonas de Florida, sigue su trayecto hacia las zonas de Europa, de más, más eh, norteñas de Europa, las zonas más escandinavas. Y esto también genera un, un, un control en el clima también de Europa, generando que el clima sea más cálido que lo que debería ser. ¿sí? Otro aspecto importante que tienen las corrientes oceánicas eh, y otro fenómeno que generan, muy conocido, es el fenómeno del niño, que los invito a que miren el video de Juan, que habla sobre eh, el niño en este ciclo de la ciencia cierta. Y por último, eh, bueno, esto es más o menos... Eh, lo que les conté hasta recién es más o menos cómo es la circulación general de las corrientes oceánicas y vemos que tienen una influencia directa en el clima. ¿sí? Ahora, ¿qué, eh, ¿qué otra influencia, qué otra cosa importante, característica importante tienen los océanos? Bueno, eh, son muy importantes para el balance de los, de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, que sabemos que están muy relacionados con eh, el calentamiento global y el cambio climático. Que, cosas que se están eh, estudiando muchísimo en particular eh, los océanos absorben eh, unas grandes cantidades de dióxido de carbono ¿sí? y en particular en los océanos tenemos un plancton en particular que in inyecta el 70%, aproximadamente el 70% del oxígeno a la atmósfera de, eh, que posee entonces ahí vemos una importante... Eh, y característica que tienen los océanos en cuanto a la contaminación, el regular, regular, eh, la regularización de los gases de dióxido de carbono y de oxígeno en la atmósfera. Bueno, esto es un muy breve resumen sobre, eh, sobre los océanos. Eh, quiero mandarles un saludo muy, muy grande a todos, ya que este es el último video sobre geofísica eh, en este año, eh, pero esto no quiere decir que eh, no sigan atentos a todas las encuestas y a la próximas encuestas de la Ciencia Cierta y a todas las actividades que ofrece el Planetario Ciudad de la Plata y la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Así que, como siempre, cuídense mucho, eh, espero que sigan todos bien y esperemos verlos próximamente en nuestra facultad.